Hoy estamos a 28. Sí. Muy bien. Vamos nosotros en este momento a tratar el tema central. El panorama local se torna interesante en lo que tiene que ver con la alcaldía. El PRD realiza convención municipal en San Francisco de Macorís. Aún no se define quién optará por la alcaldía. Dirigentes del PRD en el día de ayer realizaron su convención municipal no, a nivel la nacional la en esta ciudad se eligieron uh, en la categoría de regiduría, sin que hasta la fecha se tenga conocimiento de qué dirigente político optará por la posición. Hasta el momento, Siquio NG de las Rosas ha sido una de las figuras que extraoficialmente han sido sugeridas. Aunque la posibilidad de una alianza podría llevar a otra figura de otro partido tras la alcaldía de este municipio de San Francisco de Macorís. El escenario en el plano municipal en esta ciudad, al igual que a nivel nacional, se encuentra sumergido ante un abanico de posibilidades. Si hablamos del PRD, ¿tendría la oportunidad de ganar la alcaldía Siquio? ¿Sería la opción más factible? ¿O una alianza con el PLD, en este caso, llevando en su portada a Miledis Núñez, los llevaría a la victoria? Eh, lo que se está presentando eh, a nivel local como a nivel del país es interesante por el tema de las alianzas y lo que hablábamos en principio. Y la pregunta acá que nosotros debemos de hacernos y escuchar a los amigos televidentes que nos manden y nosotros acá estaremos comentando. ¿De qué eh, se presentará? ¿Cuál es la posibilidad de la representante o la candidata a la alcaldía, la señora Miledis Núñez? Nosotros teniendo en cuenta un PLD dividido, ya Miledis Núñez no cuenta con la gente de leonel de hecho se lo preguntábamos acá. Tenemos a un Gille Fernández acá que nos decía que le habían hecho propuestas en torno a todo lo que tiene que ver con las alianzas. Eh, no tenemos todavía un candidato del PRM. Eh, del PLD sí si está definido en la mano de Miledis Núñez. ¿Qué esperar nosotros en relación a este caso y qué podría suceder? Bueno, por lo visto no va a haber alianza de la Fuerza del Pueblo, del pueblo y, y el PRM. Por lo menos aquí en San Francisco de Macorís. Y ojalá pudiera llamar a algunos de los dirigentes, pudiéramos contactar a algunos de los Pero dirigentes. tú tienes uno ahí al lado. No, pero que eh, Julio eh, no va a hablar aquí porque él le dice eh, que no está autorizado para eso. Ojalá pudiéramos eh, llamar eh, al presidente eh, del PRM aquí. Por lo visto no hay alianza. Noticias lo que significa Lo que primicia. significa que va a haber, y recuérdate que en ese caso. Vamos a ver. Clavada, la primicia noticia de primicia vamos a escuchar vamos a escuchar la primicia de Fulvio a ver qué nos va a decir con quién es el a candidato no a la alcaldía aquí. hay alianza. ¿Con, ¿cuál con es la quién? primicia? hay alianza aquí con la fuerza del pueblo hay alianza. por eso se ¿Qui sabe ¿quién será el candidato? hace mucho tiempo entonces. bueno hay alianza bueno la Ronto, ya la había el nombre. lo acaba de decir Fulvio entonces que hay alianza, aquí, que entonces, alianza ahí cambian eh, el, el cambia bastante el panorama, el panorama político en con el relación caso a... de de, de Sikyo, eso es la misma cosa que el PLD si ellos se van con candidatura aparte simplemente están lacerando las posibilidades de la candidata del PLD yo no creo que eso se vaya a suceder ellos están ahí sí. para servir a Danilo Medina yo pienso <coughs> que aunque figure en, en, en el tema de, de este programa como central, el PRD está muy lejos de tener una principalía eh, como para que... Con ningún candidato. Eh, si sí, no se ponga a estar pensando de que, que si el PRD tiene posibilidad, de que si el PRD El PRD es una entelequia, señor... El PRD había... no es nada, el PRD la solamente son una sigla. O sea... ¿Qué es lo que el PRD tiene para ofrecer? ¿Qué es lo que el PRD no tiene nada? El PRD es la negociación que puede hacer Miguel Vargas con el presidente de la República a los fines de que le repartan dos o tres cargos electorales para edad. Porque el PRD no puede participar solo en nada. Sí, ahí recuerdo... Disculpe. Adelante, adelante. Recuerdo la entrevista que le realizábamos a Jorge, secretario general, me parece, del partido. De hecho, lo vemos en las imágenes ahí, en la convención interna. Yo le preguntaba en torno a eso, o sea, ¿qué es el PLD? Y no quería hacerlo sentir más porque a los invitados hay que tratarlo con altura, aunque haya que decirle lo que tengamos que decirle acá como conductores. Yo le preguntaba, ¿pero qué es el, PLD? ¿Qué es el PRD? Es una entelequia, o sea, ¿cuál es la función en estos momentos? ¿Cuánta gente tiene? Y en esa convención se ve. Bueno, la pero cantidad es que, de gente. Es que, es que en materia electoral no se mide así. O sea, no se mide porque si va gente pues, o no. Se mide, por ejemplo, con. Pero que lo que estamos hablando es acá verlo, eso. Tú tienes que verlo con, con relación al resultado electoral de las elecciones pasadas y con, la, y con la posible proyección hacia el futuro. Por eso yo le preguntaba a, a, a Jim Fernández eh, con relación a los datos de, del año do, do 2016, que fue la última elección, y la proyección hacia el 2020. O sea, eh, tú tienes que verlo con relación a los números. Y eh, evidentemente que aquí, por ejemplo, en las elecciones pasadas. Amilcar es senador hoy, gracias a los 10.000 votos que le inyectó el PRD. Eh, entonces, si, si, si, tú, si tú lo analizas... No, pero en eso, ese, en eso aspecto, es una mirada cegada y no es senador sí, por eso. Sí, pero fueron no 10.000 votos. No si, si, si, si vamos, por ejemplo, y, y es importante buscar esos eso, datos... Poco, ¿Tú sabes cuál fue el trabajo del PRD ahora, en estas elecciones uh -huh. pasadas, primarias, con Gonzalo? Comprar votos. Bueno, pero es que, eh, que No, y a veces, a veces las alianzas se hacen con un solo objetivo. Yo voy a aliarme contigo para organizar un fraude, para yo garantizar que ese fraude se haga, los votos, resultados de ese fraude van a ir a tu partido, o a tu sigla. Y, y, lesa, y esa es la mira, participación que A hacen. nivel nacional... Además... Además, yo ya. 2016, bueno, pero, el, ah, pero entonces el reformista no, es igual. No, no. In, sí, pero ¿sabes? es igual, es igual. Por ejemplo, lo que eh, quiero en es el 2016, el PRD aportó un 5.86% a la República Lo que quiero de la decirte Dominía. es esto. Eso la, y es el No solamente También. del año 2016 a 2017, de un mes a otro, la convergencia de fuerza varía. Sí, claro. La lectura que tú diste en el 2016 sobre un partido político no es ni siquiera de ser con la referencia. Para tú analizar lo que va a pasar Eventualmente en un próximo torneo. Ahí están los datos de lo que no. pasó Naturalmente eso no tiene que ser Necesariamente ahora, pero se toma como marco de referencia Con relación a lo que pasó en las últimas elecciones Y por ejemplo ahí vemos que el PRD Sacó a nivel eh, nacional 270 mil 450 votos para un, para un 5.86% eh, Sería bueno ya buscar los temas lo, lo, el, Aquí En la provincia y ver más o menos Cuál pudiera ser el aporte con relación a la proyección que tiene el PRD. Se han aumentado más del 40% los dirigentes del PRD a nivel nacional con el PRM. Ya. O sea, creo Después indiscutiblemente que independientemente de esos datos que, que, que, que tú nos presentas ahí y que entiendes que debemos de tomar en cuenta sí, para sí. Eh, entender o, o plantear qué representa el PRD eh, a través de esos candidatos que posiblemente lleve. En estos momentos, hacernos la pregunta de quién podría ir a la alcaldía y ganar unas elecciones a nivel local del PRD. Yo creo que eso, como decía Sócrates, eso no es ni tema de discusión. Porque no, no es, es tiene impensable. la posibilidad. El, el, el, el, el, el, el PRD, el sí, PRD. Al sí. margen de que, como dijo Fulvio, yo pienso que el, el PRD lo que deberá hacer es apoyar la candidatura de su claro, partido, claro. de, de Miledi. O sea, de su claro. partido Pero con es, el que se valía, no que, ir a retarle votos. Si el PRM el va unido con la Fuerza del Pueblo Exacto. y el Partido Reformista es, es una alianza bastante sólida. O sea, no, el PRM, ah. Partido Reformista y la Fuerza del Exacto. Pueblo sería una alianza demasiado sólida. O sea, que. No, tendría menos sentido sí. que el PRD sí. llevar claro. un candidato. O sea, yo tendría que aglutinarse, de, favorecería. Exactamente. Sería, sería como si participara de la alianza de manera sí, extraoficial. Sí, sí. Y sumándosela a la candidatura de Miledis, tampoco le va a aportar gran cosa en el sentido de la cantidad de votos que pueda hacer, más que aquellos que, que, pueda que puedan hacer lo que se, eh, se entiende que pasó en las primarias, que es hacer las diabluras que hacen eh, la mayoría de los partidos políticos en nuestro país, que es hacer eh, buscar comprar votos. Eh, no, pero eso y, lo hacen todos por eso lo, sí, lo dije la pero mayoría hacen, o sea. Vamos, chequemos sí, esto, chequemos sí, esto sí, pero esto, cuáles miren? fueron los resultados ¿Quiénes fueron los saquen, saquen vamos, a hacer, vamos a hacerlo en, en dos partes están los, los dos partidos principales PRM y PLD, hablamos ahorita de, de, de, del rompimiento que hicieron cuáles actividades ustedes ven que dentro del ámbito político dentro del carácter político realizan aquí los partidos ya me sé cómo se llama. No. Fuerza Nacional Progresista, es Dominicano decía. por el Cambio, PRD, qué sé yo. Pero miren las, las imágenes que están es ahí que de la no Supreta Convención. Francis. Estás viendo lo cuando que hay él ahí, me dijo, sí. eh, Sócrates, que me, cuando hablábamos de los partidos pequeños, que, uh -huh. cuál es la función que hacen, y me explicaba el tema uh -huh. ese. Pero es que o sea, no se trata de eso, se trata de... En el día a día dicen, no, que la ley de partido no nos no permite crecer. Nada. Pero antes de la ley de partido no tampoco hacían nada. No ¿Cuándo hace... usted ha visto al BIS buscando formar estructuras, yendo a los barrios? ¿Cuándo usted ha visto a la misma Fuerza Nacional Progresista buscando eh, tener un crecimiento? Correcto. De captar gente, de captar gente. No solamente ciudadanos? En medio de comunicación, Carolina. No, no lo, en lo en las la imágenes, miren. Mira, con, mira, con eso mira. va a ganar una alcaldía. Mira, yo estoy seguro que hay allá en su barrio. Tiene más gente. Pero claro, porque o sea, eso no puede ser. A menos que eso lo hayan tomado ya como se estaban acabando. No, están no. votando. No te ríes, no te Ahora, ríes. Es, ¿a quién eligieron? ¿Quiénes eran los que eh, estaban? Eran regidores yo creo, lo que se estaba eligiendo. Yo no sé, una situación rara sí, a la que hay no, con no. eso. Pero entonces, óyeme otra cosa. Hay que... ah, si tú analizas los partidos principales, PLD y PRM, el PLD se ha Leonel lo trató de, de, de utilizar como tema de discurso, pero mientras estuvo en el partido, fue parte de lo mismo. ¿Cuánto tiempo hace que no se renueva el PLD? ¿Cuánto tiempo hace que el Comité Central no se renueva? ¿Cuánto más de 20 hace años. Se renueva? Clara, La gente pidiendo hace más de 20 años que le den la participación democrática de acceder a ese y organismo? Mira cómo va. Y de que se renueven su. El primer presidente es Juan Bosch. Uh -huh. El segundo, Leonel y ahora te, te, misto, te misto, pero so que pero pero te meto claro, ahora por el lío que se armó Exacto, sí, si sí, no si vieres los otros lo que hasta quiero lo que quiero demostrar la degeneración, auditivo, ¿no? la degeneración la degeneración la degeneración que ha llevado ese partido pero sin embargo mira otra. a una persona que es eh, es un reo eh, de confianza eh, eh, parte de, de, de sí. uno de los principales escándalos de corrupción de la historia del país ponerlo de presidente de un partido qué es lo que le está diciendo eso no nos interesa. ¿Qué mensaje le están dando a la población? Nosotros somos así y qué. Pero mire, ¿Qué? miren otra No nos otra importa cosa, lo que ejemplo, ustedes opinen, para la reflexión. Ahí no hay ningún tipo de, de moral, de persecución Mira, a la corrupción. No, no a la no la ya ustedes no pueden hablar de eso, Sí, podemos hablar. Ya el PRM no puede hablar de eso, porque sí ustedes se van, ustedes ustedes están aliando. Sí podemos hablar. Se están hablar. aliando Pero el tema de la corrupción sistema no, sistema es no es negociable. El tema de la corrupción no es negociable. Pero el tema de la corrupción no es negociable. No, la, la no negociamos, por, por ejemplo Por ejemplo, eh, escuchen, miren esto El partido que se conoce Ante la percepción pública y por sus hechos como el más eh, Desorganizado Y de lo que se ha manejado por ahora en el poder Ha sido el PRD Cuando digo PRD me refiero a PRD-PRM uh -huh. En su momento sin embargo, si se mira fríamente, ese PRD-PRM es el partido que ha tenido más candidatos a la presidencia. Me pueden contradecir. Si lo comparas con el PLD, si lo comparas con el prm solo con quien tú quieras, ellos son los que han tenido más alter, alternabilidad democrática. El PRD-PRM. De el prd El prm eh. Sí, en la historia o sea, de... Tomándolo como sí. Si sí, una sigla también. única. Uh -huh. La mayoría de los partidos, grandes, chiquitos, emergentes, lo que eligen es a un caudillo y ese es un candidato para siempre. Sí. Peña Gómez, con todo y lo grande que fue, y todo lo caudillo que fue, no pudo ser un candidato a la presidencia eterna del PRD. Se la diputó Jacobo, se la diputaron diferentes. José Blanco fue presidente sí, Jorge primero Blanco. que él. Eh, Antonio Gómez fue presidente sí. primero que él. O sea, tuvo una diputación. Por ejemplo. Permiso, Sócrates, mira, ahí. Ese es el presidente sí. del PLD en estos momentos esta imagen era cuando era eh, eh, no estaba a la a la casa se... pero, pero eso pero... no es concluyente Carolina no, no, sabes, no, no, no. esa es fotografía no es concluyente porque es realmente acusado. no hay una sentencia eh, que haya adquirido eh, el valor de las cosas irrevocablemente juzgada para que nosotros la utilicemos pero él lo admitió no, no, pero que eso y eso él, él, él lo admitió. Sócrates sabe que eso, Tú sabes que eso no hay nada, por el sistema de justicia eso que no hay tiene, aquí. No tiene validez. por el sistema de justicia arrodillado al ejecutivo, bueno, por pero, eso está eso así. Ustedes, por ejemplo, ¿no? se está aliando ¿no? con ese mismo no, sistema recurren no no, corrupción No negociamos corrupción ni ¿no? no, no negociamos. Corrupción, negociamos Vamos a escuchar ese que tema que no se que eso termine con lo que estaba con el análisis. Puedo tocar eso luego, déjame terminar esto para decir la diferencia que hay entre un civil ordinario y un político de cara a una acusación que se realice ante los tribunales de la República. Lo que quiero es tocar es este tema. Miren, en, esta, en el, día de ayer, el día de ayer, fue proclamado el presidente de Alianza País, el candidato presidencial. ¿Quién ustedes creen que fue? Eh, Guillermo, Guillermo Moreno. ¿Y quién eh, fue el anterior? Guillermo Moreno. Y el anterior, ¿Y el anterior Guillermo Moreno. Y dentro no, de los próximos años... Guillermo o sea, Moreno. O sea, no cuando, cuando tú analizas, tú decías... Eh, lo que pasó en las elecciones anteriores, ¿cómo ha venido ese partido? ¿De menos a más o de más a menos? Cuando el, cuando el partido salió, salió con unas expectativas que fueron bien altas, sí. que eh, encanizadas por un tipo que podía significar un cambio, que tuvo una sindicatura que fue más o menos bien aceptada y que vendió, vino con un proyecto político que la gente en su momento trató de hacer lo suyo. Sin embargo, cuando tú ves la realidad de su comportamiento, está trillando el mismo camino. Yo le pregunto a ustedes, que son analistas de todos los días de programa, eh, mencionenme tres dirigentes de, de, de, de ese partido. ¿A nivel, a nivel nacional? No, a nivel nacional. Está Minú. No, no Está... eso fue una alianza. Sí, una y el, alianza otro, de fue la P. P. el sí. otro fue el que sí. vino, sí. El, el, el, el, el, el diputado, el diputado los... vino. Ese vino, ese no es de ellos sí, sí. tampoco. A nivel nacional no. No, él. O sea, o sea el, sea, es así, directo, el no, problema hombre. es. Que los partidos que en principio deberán representar una opción de cambio y que supuestamente están concentrados como liberales, tienen una actuación en su día a día igual a lo que ellos pretenden sustituir sí. es lo mismo que ha ocurrido en América Latina con relación a los partidos de izquierda y los partidos de derecha, los partidos de izquierda se han comportado en el ejercicio del poder de la misma manera que los partidos de derecha se han corrompido, mira el caso de Evo Morales ahora eh, lo acusan de problemas con las elecciones el caso de Chile como está a punto de una guerra civil, sí. en Argentina se volvió a un a, a un izquierdismo right. que se pensaba que ya se había superado cuando Alberto le gana a Macri, Macri ya acepta lo que está pasando. O sea, el problema político en República Dominique, en el país y en América Latina está pasando por una crisis ideológica que terminó desde el momento en que se produce la caída del muro de Berlín y se escribió el libro del fin de las ideologías. Nosotros no tenemos ideología política. Nosotros lo que tenemos es un negocio político con el Estado y todas las cosas se organizan aquí en base a eso. A cómo es que se vaya a hacer la piña al Estado. A eso hay que sumarle eh, el tema de la permanencia y del interés. que Lo decías, lo decías. Eh, pero pones como eh, aspecto fundamental eso que tiene que ver con la ideología, que claro. no existe. Y sumándole a ese deseo y sentido de permanencia, existas algunos casos como el de Evo. Y por supuesto el, el de nuestro país, que creo que si de continuar el PLD, y por eso yo decía, eh, bueno... Que me hacía sentir bien el hecho de que el, P, el PLD pues, tuviera algún tipo de ruptura, porque es que esto le hace mucho daño a la democracia. Claro que sí, claro, claro. que sí, es o sea, importante, pase lo que todos... pase, aunque vuelvan a ganar, es importante que claro. se haya roto. Eso, porque eso, es que cuando es todos los poderes se concentran en una sola maquinaria, esto es dañino y es desastroso, y es las la, la, la consecuencias que nosotros tenemos hoy, que tenemos todos los poderes importantes del Estado concentrados en una en un solo partido que es el de gobierno, sí. y eso hay que romperlo. Lo peor de todo es que se hace en, no con una propuesta, por ejemplo la, la, la coalición opositora que se está haciendo se hace en función de quitarte a ti eso sí. es cierto. y no en función de una propuesta de, de mejora es de, de la situación del país y ahí es donde claro. nosotros debemos comenzar a exigir eh, precisamente que no sea eh, ese discurso de quitarte a ti porque tú eres esto sino porque yo tengo una mejor propuesta que beneficie Te digo país. también por qué pasa eso es porque eso pasa por la experiencia de los candidatos de que ellos saben que nadie ha sido elegido aquí por un programa Precisamente Esto eso es lo que nosotros estamos bueno. haciendo Nadie ha sido elegido aquí por un Precisamente poder. es lo que nosotros estamos haciendo Vamos a escuchar. No a... es el objetivo solamente De quitar una persona por otra Es cambiar el modelo económico pero, con la, pero aliándose con la misma gente Este es modelo económico que, que hay Equivocado, masacrador de, de al, al, Pero aliándose con la misma gente Que, Óyeme, hay que ayer criticaron. Que coinciden, Pero hay otros que no, no. Mantenemos nuestra que no línea De cambio total e en lo es que es. la Binader se como el cambio. Y yo es creo que, es que ha, de, cambio, ha, ha debido ser es que el cambio. Es el cambio? No, pues, si tú, eres que es el tú, cambio. tú eres del PRM o de Alianza País. No, no, PRM. Yo, ah, okay. yo creo que el PRM. Era era, del, era, para saber, era para